Mi nombre completo es Tania Cristina Molina Jiménez. Vivo aquí en Brooklyn, Nueva York, pero mi, mi raíz ¿no? es en Honduras, Centroamérica. Nací en San Pedro Sula, pero mis raíces son garífonas, Ambos padres míos, mi madre y mi padre, son garífonas. Eh, Una de la comunidad de Limón, crecido cre cre cre en la comunidad de Limón, Colón. Y mi mami, que ella nació en tela, pero se crió en ceiba. Ambos mis padres han trabajado mucho. Mi padre fue uno de los primeros um, catedráticos en la Universidad de San Pedro Sula, el CUR. Y mi madre, que es uh, técnica en rayos X, trabajó mucho en el Leonardo, Catarin, en Leonardo Martínez y luego en el Catarino Rivas, ambos hospitales públicos del país. Yo me considero primero que todo una mujer garífuna, esa es mi raíz. Uh, aquí en Estados Unidos soy afro-latina, uh, estoy muy orgullosa de mis raíces garífunas de afrodescendientes. Creo que mi cultura es como una joya en términos de lo que es um, ser afrodescendiente porque nosotros los garífunas todavía mantenemos nuestras tradiciones, nuestros lenguajes, muchas cosas culturales que en otros países sí todavía se mantiene, pero la esencia, no, de especialmente de lo que es el lenguaje, es algo que nosotros mantenemos por 217 años de vivir en el exilio de nuestra isla Yurume, que es la isla de San Vicente, y ahora estamos en... Comunidades en, la mayoría de las comunidades están en Honduras, eh, Guatemala, Belice y Nicaragua.